Vamos a, hacer, a buscar dos temas. Uno me va a acompañar a Erika, la amiga que hace tela aérea. Eh, y bueno, otro no solo. Bueno, espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los chicos del coro por estarnos acá. Muchas gracias a la Corrado, a los técnicos, a la mica, a todos. Y bueno, espero que lo disfruten. Perfecto, una recomendación: esa fila, cuídense la dentadura, porque la chica de la tela les va a pegar una patada posiblemente. Así que manténganse las pelucas, todo, agárrense. Perfecto. ¿Estamos técnicamente? ¿Estamos preparados? Sí. Perfecto, acá el camarógrafo está preparando toda la escena. Y bueno, los dejo en manos de Eltano y Erika Araceli. А я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать, я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 Gracias. we are going to have more more kinetic Nada más que decir ¿cuántos tanos hay ahí adentro tocando? No, como 28 voces de pronto hace. Qué increíble. Él hace estos instrumentos aparte. Es luthier de su instrumentación. ¿Es así? ¿Y la comercializar también? Sí, también. ¿Dónde te pueden contactar, por favor. En el Facebook como Emiliano Tensi. Bueno, Emiliano Tensi, perfecto. Bueno, ya saben, el que quiere eh, ser que es como la voz de la tierra. ¿Viste así como? Del... ¿Eh? Bueno, demás. <risa> potato <laughs> morte Thank <laughs> you. ¿Saben que nosotros no lo invitamos al Cano, Él se invitó, me llamó por teléfono y me dijo, quiero cantar, quiero estar ahí con los chicos. Así que le agradecemos con el corazón. Y a Erika Araceli, que hizo una maravilla también en la tela. Erika es la profe de tela de este centro cultural. Así que un lujazo increíble.